Eh, mi cabello para mí significa fuerza principalmente, eh, me hace recordar eh, todo lo que han vivido las personas negras no solo en Colombia sino eh, en el mundo, eh, me hace sentir orgullosa, orgullosa de lo que soy.